Estamos construyendo miradas. Y vos también podés ser parte. Bueno, mi nombre es Romelia, de la O sea, porque nosotros no podemos llegar a la atención y menos a comprarnos. O sea, hay mucho lo que se realizó y es agradecer. Muchas gracias a todo el equipo que fue trabajo. Muy bien. Yo estoy este está? ¿Dónde un sustituto. Este Bueno, digamos madre, vamos a hacer un miedito de cómo cómo va a ser adaptarse los niños y si por ejemplo. de acompañar y moviendo de eh, la cabeza hacia donde quieres mirar es muy importante sobre todo principio, porque principio principios no se puede marear mucho qué no veía nada qué bueno este no veía nada y ahora este cuando pusieron el video pude leer fue una experiencia muy linda porque Siempre esforzaba la vista y tenía dolor de cabeza y todo eso. Aparte con el tema de la moto, este, por ahí yo quería andar y ya era de noche y no veía nada. <risa> para, para estudiar, para todo, porque los profesores te escriben en el pizarrón y yo tenía que pegarme al pizarrón para poder ver lo que escriban los profesores porque no veía nada, nada. Muchísimas gracias, no sé. Siempre Que este siempre el antioco por el armazón. No deje su antioco que no esté usando bajo el sol. El la pies, voy a La ley a tejis que también maxi con China. Les vamos a levantar el lente, como para que vean la diferencia: con y sin lente, como ven. Sí. Sí, ¿qué? Bueno, eso significa que sus lentes están bien entonces. ¿Alguno tuvo dificultad? Sí, ¿Eh? ¿Se nota la diferencia ahora con los lentes? ¿Se ve mejor? Sí. Entonces tu lente está bien. Ah, no. ¿Cómo se ve? Con esto lo momento más claro. Y no sé. ¿Ah? ¿Me veo linda? Ah, entonces te lo metes en el lente. Entonces, lo que le comentar un poco de... De el trabajo que hicieron ellos. O Ojalá de la que. y mm solo -hmm. mm -hmm. mm -hmm. El chiste igual no entendí su. El chiste a ese paso carbóncito, paso de esperanza, pichot, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Y voy casi te... Sentía que lo íbamos a notar por algo ficticio, que nunca iban a venir, no iba a pasar nada, porque era todo política. ¿Sí? Sí, o sea, también, si lo dijeron así, muy poco, por suerte, después casi toda la población aceptaba. Este, y bueno, y hoy está demostrado que eso no es una cosa así, que no, no fue una noticia política ni nada, sino que hay un grupo de gente que está trabajando y que trabajó mucho sin verlo. Nosotros sabemos en Córdoba también hay gente que trabajó. Eh, y lo mismo también lo que de es que, que nos comprometimos a entregar, era mucho más de lo que nos imaginábamos. Eh, eso significó que tengamos que duplicar el trabajo, el esfuerzo y la gente que que se sumó, hay muchas personas atrás de, de todo esto, hay gente que apenas nos fuimos acá inmediatamente eh, se puso a cargar los datos loco, ¿no? pues, ¿sí? eh, y, y muchas otras personas que se fueron sumando de diferentes lugares a cargar los datos en computadoras, eh, otros procesaron esa información, eh, otros no se la vieron en el viaje pasado Laura, en el equipo audiovisual junto con Julián, que es un compañero que también viaja hace mucho con, eh, con nosotros como parte de la organización. Eh, Haciendo todo un trabajo ahí para poder conseguir esa plata que nos faltaba para hacer todos los otros lentes que, que no teníamos previsto. Eh, después, cuatro ópticos, que es muchísimo, trabajando en hacer los lentes. Eh, bueno, es mucha gente, mucho compromiso en esta apuesta que es política, que es social, que tiene que ver con la justicia social. Y ahora, todo, a la gente de aquí, yo doy gracias a Dios que, que ustedes han llegado a este lugar. Y gracias a través de ustedes, todos nosotros tenemos lentes. Y nunca nosotros habíamos esperado algo mejor para nuestras vidas Y lo más sagrado de nuestra vida. Yo pensaba que el problema venía de un pizarrón. Veía el pizarrón y le digo, maestro, por favor, haga las letras más claritas que no ve. Y ya Ashaí esto uno no podía estudiar y ahora que soy grande ya, con esto ya puedo estudiar y hacer las pesadillas pues, o otros tipos de trabajo que uno ya puede salir adelante antes de una vista uno no, no, no uno puede hacer nada y agradecer todo a toda esa gente que han puesto un granito de arena para no solo para mí y para mi familia, sino para toda nuestra comunidad, para Misión Casqueña, para Luisito Lozano, a toda esa gente ustedes bendec han bendecido, aunque sea un poquito que han dado, le agradezco porque han bendecido que puedan ver, puedan salir adelante, puedan trabajar, no quedarse ahí triste en cualquier momento se pueda apagar la vista como se apaga una luz en el camino. Y, y con esto ya va a ser una herramienta para mí para conseguir un trabajo y salir adelante. Yo y mi Y gracias a ustedes, mucha gente tiene lentes. Y siempre se van a acordar en oración hacia ustedes. Si es la fundación, siempre es que se va a mejorar y doy gracias. Los lentes. Y que no baje los brazos y que siga con fuerza. Le agradezco mucho a Camila, a todos los, los compañeros de Córdoba. Y de que no solamente mira que sí, lo único que se le alejo, te lo turno, poder llegar hasta el lugar donde se vienen de, de esta forma, vienen de estuche en estuche en, en una bolsita, está el nombre apellido de cada de cada beneficiario de cada lente, eh, tenemos dos tipos de eh, dos estuches, uno que es para ver de cerca y el otro es para ver de lejos, podemos observar que se encuentran los, los lentes y también vemos que tiene la, la microfibra también que es para que este, para para limpiar los lentes, bueno, para darle el, el mantenimiento que es necesario para cada lente. También se le entrega este, un instructivo de cómo cuidar los lentes, donde este, se está en castellano y al otro lado lo encontramos en la lengua wichí. tienen alguna dificultad con los lentes, está la doctora, este, está chequeando ahí para ver cuál es la dificultad y solucionando la dificultad que cada el paciente manifiesta muy bien muy linda Sandra vuelvo a la juventud muy bien ahora vamos a poder hago? vas a poder dejarnos un montón ¿no, Albert? sí qué bien o sea cuando baja el sol yo ya tengo que dejar de hacer este o tejer algo coser algo con la mano no no, no, no veo y para no esforzar los, los ojos, bueno, dejo, dejo de hacer lo que a mí me gusta. Bueno, ahora que tengo las lentes, bueno, me siento feliz, agradecida. O sea, es como algo nuevo, muy nuevo para mí, es tener una vista, poder ver de lejos, de cerca. Por ahí este, uno no tiene palabras cómo agradecerlo, porque creo que no, no solo yo que estoy feliz, contento todo lo que han recibido los lentes, se nota en la cara, ¿no? la sonrisa, Ay, porque, y yo lo miro y, y se ríe, ¿no? porque, porque tiene algo que realmente es útil para, para ellos. ¿no? Les agradezco mi corazón, agradezco a todos por, por estos hermosos trabajos que ustedes hacen ¿no? para, para nuestra comunidad. ¿qué? para nosotros es muy difícil. Y la verdad es que muy contento, muy contento de mi parte, o sea, de lo personal, muy contento porque se logró, o sea, era como que hacíamos una prueba de piloto y después de ahora ya estoy viendo ya que estamos terminando y, y como que teníamos una meta y como que se superó esa meta. Como dicen las chicas acá, los compañeros, eh, un gran esfuerzo, ¿no? así una mochila grande atrás para traernos eso acá a la comunidad y bueno, eso es primordial eso, cuidarlo, valorarlo porque es un regalo de todo corazón de la gente que, que hizo mucho esfuerzo por traer estos clientes Gracias, el, el tercer agradecimiento de vos como, como organización y como comunidad porque la verdad es que realmente si, si ellos no hubiesen golpeado las puertas de cada uno, eh, contándoles qué estábamos haciendo. Capaz que todo hubiese sido distinto y el equipo que vino, el equipo técnico, por la manera de alguna forma, entre los tamólogos y los ópticos que vinimos en su momento, no hubiésemos podido responder a tal magnitud como hemos logrado en esta campaña. La verdad es que si no hubiésemos contado con ustedes que aprendieron a tomar lo visual, que se detuvieron a preguntar a las personas, que golpearon las puertas de sus casas. Eh, nosotros no hubiésemos respondido pero ni a lamentar a las personas que hemos atendido en este momento ni hubiésemos logrado hacer un tercio de las ventas que hemos hecho. Así que bueno, más que nada como lo que queremos transmitirles es la inquietud de decir, bueno, si nos organizamos y si, si ponemos un granito de arena, aunque parezca que, que no es nada y a la vez un montón, es como... Yo Que en otros lugares, porque la gente nos recibe, porque la gente está dispuesta a comprometerse en los procesos comunitarios, que es nuestra apuesta. O sea, nuestro objetivo es organizar los procesos comunitarios y de organización comunitaria. Este también pudiendo es hacer. Así que el agradecimiento es para la comunidad que nos recibe y para el trabajo y compromiso de acá. Ojalá que esto nos permite, que esto se contagie, que contagie a otras organizaciones y que también nos motive a ustedes como comunidad a saber que si se organizan eh, cosas muy buenas pueden suceder también. Eh, y eh, ahí creemos que, que está la fuerza, nosotros somos deuda interna y estamos montando hacia fuerza interna justamente con esa intención ¿no? de, de acentuar ¿no? lo, lo, lo que se puede generar desde adentro, desde adentro de las comunidades, desde adentro si nos organizamos, si somos red, eh, ahí va nuestra apuesta y ser conscientes ¿no? de que si nos organizamos estas cosas pueden suceder ¿no? y, y muchas otras que a veces no nos imaginamos